Para mí un orgullo presentar este proyecto de la Escuela-Taller de Digitalización del Patrimonio de la Comarca Ribera Alta del Ebro. En esta comarca siempre hemos apostado por esta modalidad de escuelas-taller y talleres de empleo como medio para insertar a nuestros jóvenes en el mercado laboral, siempre en colaboración con el Instituto Nacional de Empleo del Gobierno de Aragón y el Fondo Social Europeo. Hay muchos motivos para promover un proyecto tan ilusionante como este. Y sobre todo me quedo con una frase de Einstein que decía que en tiempos de crisis solo las iniciativas es superior al conocimiento. La existencia en la comarca de un importante número de jóvenes desempleados muy cualificados, nuestro importante legado histórico, artístico, patrimonial y la necesidad de reforzar los lazos y la identidad comarcal a través de la cultura del patrimonio, además, una apuesta clara por las tecnologías de la información como generador de desarrollo alternativo al de otros sectores muy implantados en la comarca, como es el del motor. El principal objetivo es la formación de un grupo de jóvenes en el área de la digitalización de patrimonio y la creación del Centro Comarcal de Patrimonio Digital. Un gran repositorio que permitirá el acceso público y de investigadores a documentación relevante de nuestra comarca en formato digital. Además de integrar toda esa información en las grandes plataformas regionales, nacionales y europeas. Es un proyecto de actuación local con difusión global que además permitirá a nuestros jóvenes trabajar y desarrollar su carrera profesional en nuestra comarca, la Ribera Alta del Ebro.